Según el informe de la Policía Nacional, estos mantenían en zozobra a los ciudadanos, a quienes despojaban de sus pertenencias, incluyendo motocicletas. Mientras eran conducidos al Comando Noreste de la institución del orden, manifestaron. ¿Eh? están usando de varios robos a ustedes? ¿En el sector Vista y Valle? No, yo no sé de eso, yo lo que sé de lo que está ahí es de más, eh. cuándo? De un motor que está ahí, de eso es lo que yo sé, de un teléfono, Pero no te yo no, ¿Eh? No, los compañeros míos, pero yo lo busqué, yo no sé de eso. ¿Cuáles son? ¿Eh? ¿Cuáles son tus compañeros? ¿Mi compañero. Sí. en Vista y Valle vivan. ¿Dónde se los robaron entonces? ¿Los motores? Sí. Allá mismo, Paísito y Vista y Valle. ¿Es cierto ustedes son una banda organizada? Dice la policía. Una banda, no, nosotros somos banda. ¿Y, entonces? ¿Y por qué roban entonces? ¿Eh? ¿Por qué roban? Pues necesidad, ya, eso es lo único que tengo que... ¿Qué tipo de necesidad? Eso es lo único que tengo para decir ya. ¿Por qué que usted roba, señor? Repíteme nomás, ¿por qué que tú robas? ¿Por qué? En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.